Gracias, Clara. Eh, pues mira, yo creo que hay, hay varias cosas por explorar todavía. Eh, por una parte, un tema que a mí me ha apasionado siempre es el aprendizaje de programar, que Javier también mencionó, el aprendizaje de, de cómo eh, programar. Eh, yo, dentro de Sugar, desarrollé algunas herramientas para los niños aprender a programar. En particular, las diseñé pensando en mis hijos. Entonces, esto esta idea de. Aprender haciendo porque es una necesidad. Tenemos ahí un pequeño corte, Sebastián. Y. Hola. ¿Cómo? Sebastián, ¿puedes apagar tu cámara? De pronto así funciona mejor. El está fallando otra vez. ¿No? ¿Sí? Ahí estamos bien, sí. Mm, se volvió a cortar. Creo que es mejor que apagues la cámara para que se pueda escuchar más. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hola, hola. Ya. Ok. Gracias. Eh, pues ya te estaba diciendo. Eh, he observado lo siguiente y es algo, un área que a mí me apasiona son los videojuegos que los niños les llama la atención ese tema, ¿no? eh, el, los videojuegos. Y eh, creo que el, el mundo de software libre ofrece un, un, un, una posibilidad de aprender eh, eh, a participar en este ambiente de los videojuegos de una manera creativa muy bonita. ¿no? Eh, tengo un proyecto que yo estoy desarrollando, que es para aprender a desarrollar videojuegos. Yo alguna vez hice un taller, de videojuegos artesanales en Colombia para OLPC, y me di cuenta de que las herramientas que hay para programar son muy genéricas. Y si tú tuvieras unas herramientas que fueran específicamente diseñadas para esa tarea de desarrollo de videojuegos, sería mucho más rápido. Porque, por ejemplo, un niño aprender a referenciar un archivo en ¿no? un directorio, en una carpeta, es muy... si tú haces herramientas que sean faciliten un poco como Scratch, ¿cierto? Eh, pienso que es posible también aprender muchas cosas de nuestros niños hacer una suerte de rescate cultural porque los videojuegos son una forma de expresión artística entonces pienso que hay mucha cosmovisión andina, amazónica muchas leyendas, mitos, mucha arte que puede emerger en la medida en la que eh, brindemos estas tecnologías de creación eh, a, a, a los niños de nuestras diferentes culturas ¿no? entonces eh, yo al menos estoy de alguna manera esperando que se den las condiciones que lleguen las guaguas laptops por acá o alguna Perfecto. otra herramienta que yo considere que sea apta para eso, porque ahorita están repartiendo unas, unas tablets donde realmente no sería nada práctico eh, tratar siquiera de enseñarles a programar videojuegos porque te vas a quedar en lo más básico, no vas a poder darles una herramienta más... Eh, más, más útil ¿no? Eh, entonces... Eh, al menos yo estoy esperando porque a mí me divierte mucho enseñar a los niños a programar eh, entonces estoy esperando tener la oportunidad por aquí hay una escuela básica pero nuevamente tienen una SXO que están hechas pedazos no van a darles las, las, las tablets porque son solamente como para secundario o a partir de cuarto grado una cosa así y... por lo demás... Sigue sucediendo lo que dice Javier, de que los chicos a veces pues, simplemente van al colegio a jugar, es como la guardería mientras los papás van a depredar la selva, ¿no? <ríe> Entonces sería bonito ofrecerle a esos chicos la oportunidad de aprender un oficio que no los limite y que no los tenga dependientes de eh, otra gente, simplemente ellos tengan la capacidad de crear, apropiarse de la tecnología y quién sabe, crear cosas nuevas, ¿no? Tienen todo lo que necesitan aquí, no necesitan ser una segunda o tercera generación de, eh, eh, digamos, explotación terrible de la Amazonía. Gracias, Javier. Eh, gracias, Sebastián. Perdón. Eh, y, bueno, pues me gustaría pasar a esta última parte de tus conclusiones, eh, Javier, sobre qué va a pasar ahora. ¿Cómo tú ves el futuro? Eh, ya nos contaste un poquito de la campaña que piensan empezar, pero de esas reflexiones finales, como también lo ha hecho Sebastián, ¿cómo tú lo ves de aquí a unos años? Bueno, eh, como con, con Guabolato pues, escalar. Eh, la, hemos tenido mucha, mucha llegada afuera, en el África, en Europa, en Brasil. Eh, hemos tenido, están a la espera de, de, de, de que podamos ya incluso estar allá y, y poder este, beneficiar a más chicos no. estamos viendo la manera de, de, de firmar acuerdos con distintas eh, empresas y ONG para poder ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Ah, ya. Este, poder eh, llevar el producto eh, el proyecto y que más chicos y más comunidades se vean beneficiadas, ¿no? Nosotros vemos este nuestro objetivo es ese, ¿no? Como siempre le digo a los, <ríe> al equipo, ¿no? Eh, la, la sonrisa de esos chicos que hemos podido beneficiar a lo largo de todo este tiempo, eh, esa sonrisa maravillosa, esa sonrisa sana contentos, eso no te lo paga ni Visa ni Mastercard, ni nadie, no hay forma eso no, eso te lo llevas para ti y, y sientes que es, es algo muy, muy puro, no estás ayudando estás transformándole la vida, estás brindándole oportunidades a otro a otra persona, no va a poder despegar y va a poder, eh, empezar a crear cosas, nosotros dejamos el código de guagua el, eh, la, la guagua misma para que los chicos puedan sacar la versión 4.0, 5.0, en fin, pero sí con esa filosofía de software libre, ¿no? Que hagan mención, ¿no? De quién te ha precedido, ¿no? Nos siempre, nosotros siempre, siempre decimos, ¿no? Nuestro core es un Debian, este, eh, guagua laptop, le hemos puesto algunas cosas al sistema y el niño de alguna zona, Iñapari, en, en madre de Dios, Juanito sacará su sistema operativo, pero siempre tiene que decir lo que me han precedido: Debian. Este, Debian, Raspbian, Pi, Huawei Laptop, y es el sistema que le ponga, ¿no? Entonces, eso es lo que eh, nosotros motivamos, ¿no? Solidaridad, empatía, eh, toda una comunidad, una verdadera comunidad, ¿no? Entonces, estamos trabajando eh, en ello, con, es, es, es todo un reto, ¿no? Son retos que, que, que, nos, que tenemos día a día. Eh, en la pandemia, pues trabajamos 24 por 7 casi acá en casa. Este, Ale, Mili, Paco, todo el equipo comprometido con, con, con el proyecto, Francisco, que es la imagen de Guadalajara de, de, de cumplir 12 años, mi hijo, él veía los los todos los noticieros conmigo y me decía, papá, acá creo que podemos ayudar. Y ya tenía identificado a los niños y niñas a quién podíamos llevarla aquí. Creo que con Wabolacto le podemos ayudar a estas familias, es hijos. A veces no nos alcanza a nosotros y tocamos puerta. Oye, este, amigos, empresarios, oye, puedes colaborar, puedes ayudar. Y así hemos podido gestionar las Wabolactos, las, este, las ¿no? El, el, el importante, pues, no. Igual nosotros, cuando empezó la, la pandemia, Alejandra, que es la, que es la cara pública del proyecto, ofrecimos el, el proyecto al, al gobierno del país, ¿no? al Ministerio de Educación, enviamos cartas a través de, de, del CIDEPUG, el CIDEPUG es el, el Centro de Innovación, Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es nuestra incubadora de negocios a través del Ministerio de la Producción, ¿no? indicando que nosotros ponemos a disposición del gobierno del Perú el proyecto, no la idea es que esto se replique y que llegue a, a todos los rincones más alejados de del país. Ellos decidieron comprar eh, un millón de tablets y nosotros hemos aplaudido eso porque de una u otra forma va a, a, a disminuir en parte a esos 2.5 millones que de seguro se deben haber incrementado de chicos que no tienen acceso a tecnología. Entonces nosotros aplaudimos eso, esperemos que, que se entreguen y que funcionen y que lleguen a los lugares que tienen que, que llegar. Eh, pero igual nosotros seguimos trabajando, seguimos lanzando, seguimos con nuestra campaña de donación, seguimos este, ofreciendo nuestro producto para que pueda convertir. El objetivo de Guagua y eh, como, como equipo es que guagua se convierta en el kit digital de todas las escuelas, de todas las escuelas públicas y privadas y todas las familias de zonas rurales, urbanas y periurbanas, ¿no? Eso es el objetivo que, que tenemos, ¿no? Nosotros de acá de Perú, la región y el mundo, hemos tenido la, la fortuna de de, de, de estar en, en mucha prensa a nivel de todo el, el, el mundo y nos han estado llamando y, y contactando para que el producto pueda escalar en estas zonas. ¿no? Entonces, nosotros abiertos a todas esas posibilidades y sí tenemos, particularmente yo tengo algo pendiente con, con Iñapari, con, con Madre de Dios, y seguro ahí me juntaré con Sebastián para, para ver cómo que hacemos y solucionamos en parte algo a una comunidad, ¿no?